Cuando yo salí del porto a la calle, ahí estaban todos, todos estaban ahí. No, eso fue una alegría muy grande, eso fue algo, no, algo muy maravilloso. Sí. Entraron a, a, a una celda donde hay un montón de gente que sí de pronto han tenido pues, casos delicados, toda esa vaina, y uno que nunca ha estado en un sitio de esos. Oh, es pues un infierno esa vaina, eso no, eso no se le desea a nadie, una situación de esas. Y pues yo lloraba mucho, él lloraba mucho, porque él a su, casi a sus 50 años nunca había tenido un problema judicial ni nada de eso. Toda la vida había sido transportador intermunicipal. ¿sí? En este momento estoy viviendo pues con mi mujer, los niños y mi mamá. Yo siempre he dependido de él, la mamá de él. Eso fue de la noche a la mañana. Me confundieron con otra persona y estaba mm, acusado de un feminicidio de una señora que yo conocía y que, que yo estaba acusado de eso, entonces que le, le, le dicen a uno los, los, los, los derechos y ya pusieron los ganchos y, y me llevaron para Pacarativán. Cuando la Procuraduría eh, interviene en el juicio y llegamos a la audiencia de acusación, nos damos cuenta de que quien se encuentra privado de la libertad no tiene las mismas características físicas, con textura, eh, de quien aparece en el video cometiendo el delito. La duré dos meses en faca en una URI y diez meses en la muelo Calvario, arranco esa vaina porque yo nunca he estado metido en un, una situación de un problema como ese. Es eh, que se le dicen que hace 40 años de, de, de, de, de, un, de un feminicidio, cualquiera le corre el pelo. A partir de nuestra observación, los procuradores solicitamos la, eh, el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para, a través de prueba pericial y técnica, poder confrontar esas características físicas de quien estaba privado de la libertad con quien aparece en el video cometiendo el delito. Oh, verdad, de con más que todo mi mamá, porque yo soy un único hijo nomás, ¿sí? O sea, no tengo... Mi mamá nomás. Y ella, pues, hay de saber que saber ¿no? que su hijo resultó por asesino, está ahí, nada. Fue determinante y concluyente porque a través de la labor de la Procuraduría General de la Nación, en esa prueba excepcional que se pide en juicio, se logró determinar que efectivamente el señor Jorge Eliezer Zuluaga no era el autor material del hecho jurídicamente relevante del feminicidio de Luz Helena. Y igualmente con la labor de esa Procuraduría General de la Nación, se logró también identificar paralelamente al verdadero autor de ese hecho jurídicamente relevante. La Procuraduría hace un trabajo excelente porque pues, está vigilando las otras entidades que hagan su trabajo perfecto. Como en este caso que no lo hicieron, pero la, la Procuraduría sí lo hizo y lo demostró que yo era totalmente inocente. Me bueno, una segunda oportunidad de poder otra vez pues, volver a la sociedad, ¿no? volver otra vez a, a, los, a las actividades que yo siempre he hecho. He hecho.